A pesar de transitar por diferentes etapas de la transición demográfica, los cuatro países del Mercosur comparten valores muy cercanos al máximo de cantidad de jóvenes entre 15 y 29 años en toda su historia. Son valores entre 22% en Uruguay y 28% en Paraguay. Este bono demográfico es en verdad una ventana de oportunidades en la medida en que se aprovechen al máximo las capacidades productivas presentes y futuras de esta población a partir del cuidado de diversos aspectos vinculados, como por ejemplo, su salud. Nuestra atención en este momento se concentra en las juventudes de las fronteras del Mercosur, donde entendemos comienza nuestra integración regional. Por eso, con el Fondo de Población de las Naciones Unidas estamos buscando caracterizar, escuchar y entender los y las jóvenes de algunas regiones de frontera, sus desafíos, vulnerabilidades, vida cotidiana y sus afectos, así como el impacto que sobre ellos y ellas ha tenido la pandemia COVID-19. Por último, queremos construir agendas locales transfronterizas, que ayuden a ampliar los presupuestos para las juventudes para garantizar la titularidad de todos sus derechos. En este mes de la juventud celebramos las juventudes y su potencial para el cambio en sus comunidades y nuestra región. Jóvenes, estamos atentos.